Nosotros eh, dábamos una opinión con relación a la situación del coronavirus en, en China y decíamos que yo no estaba de acuerdo con la OPS ni tampoco estaba de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de que no había que alarmarse. Yo dije en este programa que sí que había que alarmarse, que había que emitir una alerta mundial por la situación de China. ¿Por qué? Porque en menos de un mes iban 170 muertos en un país que tiene una tecnología avanzadísima lo que significa que es algo bastante peligroso que ellos no lo han podido controlar. Cuando yo muerto? dije eso, el muerto? público que está ahí, que a veces quiere escuchar eh, eh, eh, quieren que uno diga lo que ellos quieren escuchar, eh, me acabó, ¿cómo va a ser? Yo dije que había que cerrar la frontera dominicana para la gente que viniera de Asia, me querían matar por eso. Pues mira lo que está pasando a nivel internacional. Es una alarma mundial ya eso fue, eso fue ayer, ya que la OMS eh, emitió una alerta mundial, pero yo quiero que me coloquen las otras fotografías. Miren ahí, emergencia internacional ante el avance del coronavirus, yo solo estaba advirtiendo. Miren, miren que yo lo dije anteriormente a que ellos lo hicieran y tuvieron que hacerlo. Pero no solamente eso, miren lo que está haciendo Italia, suspendió todos los vuelos desde de, de este y hacia China. ¿Y qué es eso? Están cerrando la, front, la frontera con, con China. ¿Qué está haciendo Rusia? Mírenlo ahí. Fíjense que yo no estoy hablando caballar. Yo, no yo aquí no vengo a inventar. Miren, Rusia va a cerrar su frontera con China. ¿Por qué? Por el coronavirus. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana? Cerrar su frontera. Eh, cerrar sus aeropuertos. Porque nosotros tenemos que preservar la salud de nuestra gente. Es una cuestión de vida, señores. Aquí tenemos más de 10 millones de dominicanos que tenemos que protegerlo. Y me van a excusar los dominicanos que están en China. Y vamos a entrar, muchachos. Me van a excusar los dominicanos que son ocho que están en China. Dice el ministro de relaciones públicas Miguel Vargas. Relaciones exteriores. Canciller Miguel Vargas que van a hacer lo posible por traerlo. Eh, yo, me, yo le voy a dar mi consejo a Miguel Vargas. Lo queremos mucho a nuestros amigos dominicanos, a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas, pero mientras tanto quédense en China. Porque, claro, me van a excusar, pero los, esos dominicanos que están en China, no se digan. Eso suena es que es riesgo. Incluso, ¿saben dónde están ellos? ¿Saben dónde es el dominicano? En Juan, en la ciudad donde está el foco. Me van a excusar a mis amigos dominicanos, compatriotas, pero quédense en China mientras tanto. Porque venir aquí a este país es provocarle un problema a 10 millones de dominicanos. Ustedes están en un país donde hay mucha tecnología. Aquí no vamos a poder responderle a eso. En China sí. Mientras tanto, yo creo que esa, esa intención, que es quizá una intención buena del, de, del ministro, pero no. Quédense allá. El, el Estado incluso debe prohibir la entrada de los chinos eh, eh, en este momento hasta que esta situación se controle y se consiga una vacuna. Cuando yo lo decía aquí, eh, el público ha vuelto loco. ¿Cómo va a ser que cerremos la frontera? Rusia la cerró. Italia está cerrando también y, y no solamente Italia, sino todos los países del entorno están cerrando su frontera porque es que nadie quiere llevar una enfermedad de esa no, magnitud. No están dando a su la tierra. razón a nosotros que hemos pedido un cierre de fronteras. Entonces, eh, mira, Pero por 30 años yo ahora, lo digo, el, el tiempo, las opiniones que yo estoy, estoy aquí, el tiempo me va dando la razón. Míralo ahí. Dije que había que declarar alerta internacional y que había que alarmarse, pues ahí está la alarma. Lo que pasa es que la gente reaccionó de esa manera porque tú te, te, te, te adelantaste mucho, o sea, lo dijiste muy rápido. Ah, pero el tiempo Vamos, te dio. te asustaste mucho. Esa, se asustó mucho. Es la palabra. Exacto. Asustó Gracias, mucho, pues. Se asustó verdad, mucho. Gracias, se asustó Pero al final el tiempo te ha dado la razón porque parece que el coronavirus no era un relajo. No, cuando... ¿sabes por qué yo lo digo? Porque parece que no, no es un relajo. Si fuera por ejemplo en África o en Haití en o en un con... país pobre de, de poca Mira. tecnología, yo digo está bien. Pero en China, que la tecnología y que hay miles de científicos, para, para no decir millones, de científicos haciendo investigaciones y no pueden controlarlo tan rápido. Es porque no es fácil. Es porque amigo. la situación es, Miren, es difícil. Y eh, yo estoy de acuerdo contigo. Parte... Los dominicanos debieran de quedarse sí, sí, para a, allá. A, a mis amigos dominicanos que porque están allá, que nada más son ocho. En un país donde mucho. se vive como se vive aquí, que la ciudad se derrumba <ríe> y yo cantando y como que a nadie sí. le importa la cosa. Eso puede ser sí. un problema. Mire, los queremos mucho, los amamos. Eh, pero mientras tanto, allá... Quédense allá hasta que esta situación se resuelva porque allá le van a poder resolver su problema más fácil que aquí en la do en Mira, dominicana. Ya y así, bien. no estamos entrando Yo en riesgo que, a 10 que millones que de dólares. Yo lo que ha pasado con la, el control de información y de hecho China sí. tiene... Muy bien, con, muy bien controlado la información. Lo que te está llegando, aunque den la alarma internacional. Sí. Tiene muchos, no años, es, tiene no muchos es años enseñando. No la realidad. Oye, no es la realidad. Tiene sí, muchos país, años país enseñando cómo se controla la información. Y sobre todo, porque ahí ustedes conocen lo que, lo que es China en tecnología hoy día. Sí. Y en, y en y, y económicamente. Miren Ya, escúchame Carolina. Ya el, el, el, el hospital especial. El hospital especial. ¿Qué están haciendo para, para esos casos? Creo que terminan de construirlo el lunes. ¿Mm? Mira, en sí. España se dio un caso similar a lo que tú no, planteas, o, eh, un, eh, Francis. Un ciudadano español está en China, precisamente en la ciudad de Wuhan, y sus familiares están solicitando que lo lleven a España y él no lo han no lo han no, ingresado no, no, al país riesgo, por lo que puede señores. causar Dice y ella España decía no, no quédate allá y ella decía pues claro, nosotros aquí lo podemos cuidar darle claro, mejores en España sí, claro, decía ella claro, en que, claro. que lo podían dar mejores atenciones pero correcto, no han querido llevarlo no, a España correcto, correcto, al ciudadano eso es entonces, con relación entonces a la eso la parte de, de, de anuncio internacional ciertamente debe ser gradual obviamente no tan gradual que termine, que llegue a estos predios y nosotros no estemos advertidos. Pero República Dominicana, más que cinco escáneres que tiene solamente para determinar a, a una distancia si tú tienes temperatura alta, siguen jugando a la normalidad sin tener el verdadero control. Frontera abierta, sin salubridad. Algunas, pero también puertos, barcos no, todo cerrado. y avión. Aeropuertos, puertos y, y, fr y fronteras, todos cerrados.